Shanti, bienvenidos, bienvenidas a todos en este espacio de Brahma Kumaris. A los lunes es un espacio para la práctica de la meditación, un tiempo para que uno pueda relajar, reflexionar y mirar un poquito hacia adentro para profundizar algún aspecto profundo del alma. Entonces hoy vamos eh, a profundizar, experimentar, poder hacer emerger eso que es verdadero en el alma, que está en el ser, en nuestra esencia. Entonces, les invito a todos y todas a sentarse cómodamente ahí donde están, con la espalda recta, pueden tomar una respiración profunda, pueden poco a poco entrar en contacto, con el cuerpo, observar si hay alguna tensión, pueden mover un poquito el cuello o los hombros, acomodarse bien para poder sentir el cuerpo estable y confortable. Con el cuerpo estable y confortable podemos entonces dar el chance para mirar hacia adentro. Entonces. Empezamos a observar la respiración. Hago algunas respiraciones profundas. Observo el aire que entra y sale por las narinas. Permito que el movimiento del aire saque todo lo que no me sirve más, lo que ya ha sucedido durante el día. Permito que saque cualquier tipo de pensamiento que aún esté repitiéndose en la mente. Permito que saque cualquier tensión en el cuerpo. Y voy sintiendo relaja los hombros, el cuello, la mandíbula, el rostro. Mantengo la columna recta, pero al mismo tiempo relajada. Así como mantengo mi atención. Me mantengo despierto, pero sin esfuerzo, sin tensión. Y puedo llevar mi mirada a un punto estable y poco a poco observo también las imágenes que están afuera, los sonidos. lo que está a mi alrededor, lo observo y acepto, permito que sean como son y estén como están. poco a poco me voy separando, voy separándome de todos estos estímulos que me llevan a través de mis sentidos físicos. Es como estar profundizando en un gran lago con aguas tranquilas y muy refrescantes. Y cuanto más profundizo en este lago, más experimento quietud, silencio, seguridad, estabilidad. Es para adentro que va ahora mi atención. Y desde ese espacio, tranquilo, seguro, voy a contemplar lo que hay en mí. Voy a contemplar mi verdadera naturaleza. Voy a experimentar la verdad que hay en mí. Se dice que la verdad libera y nos libera de qué la verdad nos libera de todo lo que es falso de todos los espejismos de todo aquello que parece ser pero que en realidad no lo es. Me permito entonces sumergir aún más profundo en la experiencia de aquello que es verdadero en mí. Al conectarme con esa verdad, puedo entonces reconocer aquello que no es real, aquello que no es puro, no es eterno en el ser. Y puedo entonces verificar si hay... Alguna falsedad. Si hay algo que no hace parte de mi naturaleza verdadera. Si hay algo que me genera alguna inquietud. o que me quita la tranquilidad. Lo identifico y reconozco que eso no hace parte de mí y lo suelto. Me desidentifico con todo lo que no es real. Me desidentifico de todo aquello que cambia y que es temporal. Me desidentifico de mi cuerpo, de mis roles. De mi historia personal. Todo eso siempre va a cambiar. Todo eso es perecedero. Mi cuerpo parece que soy yo, pero no lo es. Mi historia a veces también me confunde. A veces siento que soy mi historia personal. Pero mi historia no soy yo. Tampoco mis pensamientos. Todo eso se crea, cambia y pasa. Pero yo permanezco, yo, la conciencia viva, el alma, el punto de luz invisible, sutil como una estrella diminuta que está en el centro de la frente y atrás de los ojos. Yo el alma, soy imperecedera, soy indestructible e inmortal, yo siempre voy a permanecer, yo soy ese ser verdadero, que concentra en sí mismo todo aquello que necesito para expresarme de forma auténtica, real, natural. Así como una semilla que concentra en su centro, en su núcleo todo aquello que necesita para convertirse en un gran árbol yo, el ser espiritual esta estrella viva El punto de luz, diminuto. También soy como una semilla. Porque adentro, en mi esencia, están concentrados mis virtudes, mis cualidades. En mi esencia hay paz. Hay pureza. Hay poder espiritual. Hay amor, hay sabiduría y hay dicha y por algunos momentos Contemplo mi propio ser, reconociendo toda la riqueza que es parte de mí. También se dice, que cuando hay verdad, el alma baila. Y cuando puedo reconocer la verdadera naturaleza del ser. Y cuando puedo tener la realización de que lo que yo soy era lo que siempre he buscado, entonces bailo infelicidad. Y esa felicidad, esa alegría, ese estado de dicha profunda no proviene de nada ni de nadie que está afuera. Eso es la felicidad, la alegría suprasensorial, la que está más allá de los sentidos físicos. En la que puedo experimentar siempre que soy consciente de mi verdadera naturaleza. siempre que soy consciente de mi identidad espiritual siempre que me conecto con la verdad que hay en el ser Y permito que esa alegría, esa dicha suprasensorial llene mi corazón y tranquilice mi mente. con la mente en paz, quieta, tranquila, me vuelvo estable y me mantengo en esta experiencia de silencio, de paz y de pureza. La pureza me hace ser verdadero, verdadera y honesto, honesto. La pureza me conecta con lo más sagrado. con lo divino que hay en mí. La pureza mantiene mi corazón limpio y verdadero. La pureza me conecta a aquel ser que es siempre puro. Aquel que es el único. Que es siempre constante. Que es siempre lleno de conocimiento. que es siempre lleno de todos los poderes. La pureza me conecta al Ser Supremo, al alma suprema, a Dios, aquel que es la verdad. Que es el benefactor y también el ser más bello y hermoso el ser supremo también es un punto de luz Así como yo el alma. Pero él es la semilla del árbol humano. Él es el padre de todas las almas. Y él nos atrae a todos con su amor puro, verdadero, y nos llena con su luz y poder. Él nos hace recordar quiénes somos. El Señor Verdadero nos revela la verdad sobre nosotros mismos. Él despierta nuestra luz interior, nuestra conciencia divina. Él despierta nuestra fortuna, la fortuna de ser un hijo de Dios, cuyo derecho de nacimiento está garantizado. Mi derecho de paz y de felicidad. Dios es nuestra madre y padre. Él nos cuida. Nos protege, nos nutre y también nos da una herencia. Solo tengo que tomarla. Y a través de esta relación pura, verdadera y amorosa me lleno con su poder espiritual y así me vuelvo soberano de mi propio ser. Conquistando la victoria sobre la falsedad. Liberándome de cualquier tipo de dependencia a todo aquello que es perecedero, que es falso. La verdad me libera. la verdad me libera y me despierta y en este momento permito que la luz de la verdad, llene el ser completamente y voy a compartir la luz del ser supremo a todas las almas De toda la familia humana. Como un faro de luz. Y radio. La luz de la verdad. Y del poder. Del ser supremo. A todos. Disipando la oscuridad. Esparciendo. Poder espiritual. A toda la humanidad. y poco a poco tomando una respiración profunda vuelvo al aquí y a la ahora manteniendo la conciencia de mi naturaleza verdadera y sigo experimentando la alegría suprasensorial. Om Shanti. Muchas gracias. Que tengan todos una feliz noche y una buena semana. Cuídense bien y hasta la próxima oportunidad.